Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él le respondió, traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Y él le responderá, «No sé de dónde son ustedes». Entonces comenzarán a decir, «Hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas». Pero él les dirá, «No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal». Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente de occidente, del norte y del sur a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros. Y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Esta es la Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Traten de entrar por la puerta estrecha el camino a la santidad y se trata de esto. Entrar por la puerta estrecha y la Santa Madre Francisca Rubato nos enseña exactamente esto. En primer lugar, que la santidad es nuestra vocación, es la vocación de todos no es privilegio de unos pocos, y bien, ella se hizo santa de forma muy sencilla, el, eh, para ser santo no hay que hacer cosas raras, y ella cumplió con el Evangelio, desde ya pequeña, en, en corta edad, curtida de repente por el sufrimiento, por la pérdida de casi toda la familia, se dedicó a los pobres, a los enfermos, y también cuando viajó y llegó acá al Uruguay, eh, su primera misión fue justamente con los pobres y los enfermos, los más necesitados. Tanto es que eh, sus palabras dicen cuando se acercaba la muerte, que mi cuerpo sea enterrado con mis queridos pobres. En segundo lugar, la Santa Francisca nos enseña que la santidad es un desafío. Ustedes se imaginan, la primera santa en Uruguay, en el Uruguay laico y laicista. Un Uruguay que no aguantaba, y tal vez hoy también eh, sigue siendo así, la presencia de Dios, escuchar hablar de Dios. Y ella ¿qué hizo? En su sencillez, predicaba a Dios. Se enseñaba a todo el mundo el reino de los cielos. Que la felicidad verdadera pasa por Jesús, muerto y resucitado. Y lo hizo de forma sencilla. Nadie le pudo decir nada. No fue eh, una persona que tenía como para debatir con los grandes de la cultura de la época. Pero dejó su huella dejó su marca. Un gran desafío, un gran desafío para la cultura de hoy. Y diría un gran desafío también para... Eh, para la iglesia para todos nosotros ¿por qué? porque hoy se habla mucho de valores que son cristianos pero nos olvidamos de hablar y enseñar y dar testimonio de Jesús de la persona de Jesús muerto y resucitado la primera santa de Uruguay aunque ella era oriunda de, de Italia ¿verdad? pero primera santa uruguaya nos enseña que no hay que tenerle miedo y hay que tener la valentía de proclamar a Jesús muerto y resucitado. De esto se trata. El reto viene por consiguiente. Los valores, el respeto de la vida, la solidaridad, todos los valores, que son valores humanos y también cristianos, a partir de la presencia del Señor. Y finalmente la Santa Madre Francisca nos enseña que la santidad es misión, es misión. ¿Qué es lo que damos testimonio nosotros como cristianos? Justamente la felicidad de ser hijo de Dios, de ser santos. Me gusta pensar que la Santa Madre Francisca haya, se haya contagiado, en época de pandemia ya sabemos todo lo que quiere decir, de la santidad de otra gran figura de la época que fue San Juan Bosco. Ella iba a, dando catequesis en sus oratorios y de ahí aprendió también eh, la atención y la cercanía sobre todo con los más jóvenes ¿verdad? entonces la uh, uh, Santa Madre Francisca nos enseña que hay que misionar, ella enseguida es disponible eh, viajó siete veces se cruzó el océano para llegar acá al Uruguay y después acá no se quedó sino que fundó también en Argentina también en Brasil y hoy están uh, también en, en el África entonces en definitiva Entra por la puerta estrecha ese camino a la santidad. Gracias a Santa Madre Francisca que nos enseña este camino.